Hola, soy Fernando La Greca, soy músico, productor, y eh, unos 15 o 20 años de, de carrera aquí, digamos que unos entre 15 y 18 aquí en España y unos 5 o 6 más en, en Montevideo, que es de donde, de donde yo soy, donde he nacido. Eh, desde el comienzo de los 2000 estoy en Barcelona. Y bueno, eh, hace un tiempo pues estoy vinculado al, no solamente a la parte musical, sino que también estoy vinculado al sector artístico por determinadas otras eh, cuestiones de mi profesión. Yo soy gestor cultural, llevo una agencia de management y booking de artistas enfocada a la música tecno, que se llama Miracla. También eh, llevo un proyecto de asesoría para la industria musical, eh, que se llama Artichow, que es algo que hemos comenzado en enero de este año, Augusto 2021. Y hoy estoy aquí un poco para enseñaros mi estudio, mi pequeño estudio, enseñaros un poco las máquinas con las que trabajo, eh, un poco cómo tengo conectado, qué cosas utilizo, qué recursos vamos eh, a servir para, para mis producciones. Y bueno, eh, gracias a, a los amigos de Hall Music pues estamos aquí haciendo este, este vídeo. Espero que os guste y que os sea como mínimo curioso de ver cómo como trabajo en el, en, en el estudio. Eh, tengo como varias piezas fundamentales eh, eh, que son eh, cajas de ritmo, analógicos. Eh, Veis por un lado que tengo como bastante cacharro. Utilizo muy poco plugin a nivel de sonido. Eh, sí que estoy probando cosas eh, como el Pigments, de Arturia, alguna cosa así, como un poco guitarra, un sitio un poco raro, pero soy mucho más de digamos de síntesis anal analógicos o digitales, no soy un purista de lo analógico, quiero decir, o sea que a mí lo que me interesa es que me divierta, que, que, que me den posibilidades sonoras, que suene bien, que, que sean instrumentos con, con, con, bastante, con bastante pegada. Y bueno, eh, en esa búsqueda de, de ver cuáles son los instrumentos que más se adecuan a, a mi forma de trabajo, bueno pues me he encontrado con cosas como las electro que ahora pues, las voy a comentar, eh, un workstation como el Yamaha ModX, que hace, hace mucho tiempo que quería trabajar con un workstation. Siempre me habían echado un poco para atrás los workstations porque no sabía un poco que... Siempre tuve como esa idea de que estaba un poco muy encajonado, ¿no? O sea, una workstation es como más un teclado de orquesta, pero luego... Eh, últimamente me he dado cuenta que no, que hay bueno, mucha variedad y ahí bueno, las principales marcas, no por nombrar marcas, pero todas las conocemos, Core, Roland y Yamaha, a nivel de Workstation, pues son muy potentes. Y hoy por hoy, las máquinas que, que están sacando el mercado, pues, permiten hacer un montón, de, un montón de cosas, tanto a nivel de diseño sonoro, de generador de arpegios, de emulación de sintesis FM, emulación de sintesis analógicas o sea, son brutales. Luego, una, otra de las marcas mías de cabecera es el el Norway, en este caso bueno Clavia, es, es una de las marcas que, que, que me encanta. Siempre siempre he trabajado con con, con esta marca. Tengo también el el Nordpad que me gusta mucho para usar eh, en mis temas, porque siempre les doy como toques de, de grabación de baterías en, en directo para dar un poquito de ese carácter orgánico. Luego tenemos el el Mug, el sub 37. Que, que bueno, también siempre he querido tener un mood y creo que de alguna manera pues eh, se integra muy bien en la, en la música que hago. Eh, también uso, utilizo Novation, es una marca que me encanta, la tengo desde hace... bueno Tuve Bass Station 1, luego eh, cambié el Bass Station en su momento por uno eh, que se llama K Station o Key Station, que era como una evolución, era como... Virtual Analog, que era un Poly, eh, y luego, bueno, lo cambié, y hace unos años que tengo el Bass Station 2, y este es que este ya lo cambio me encanta. Y, eh, como os decía, las Electron, que tengo por un lado Analog 4, Analog Rhythm, con el Analog 4 hago toda la parte de bajo, síntesis, eh, cosas muy bizarras, eh, la Analog Rhythm te permite cargar eh, samples, aparte de hacer síntesis de, de sonido, y luego tengo por aquí, no sé si lo veis ahora, pero si no lo veréis luego, tengo el, y, eh, perdón, el Digitone y el Octatrack. Digitac, claro. El Octatrack es un sample que te permite hacer como un sampleo muy creativo. Es, eh, también tengo por allí Ford y MPC, que las tengo en, el, en otra sala, que es donde preparo más los, los directos, porque son máquinas mucho más pensadas a directos. Pero también eh, durante mucho tiempo utilicé Octatrack en directo, ahora está también un poco el pobre, porque te permite hacer cosas muy, muy creativas. Tiene un montón de efectos, tiene un crossfader, creo que fue de los primeros instrumentos que tiene ya más de 10 años, e incorpora un crossfader realmente creativo, realmente intuitivo, que te permite asignar escenas y te permite, bueno, pues hacer creaciones más eh, que se pueden asemejar un poquito más a lo que pueda ser un DJ, por ejemplo, pero llevado en este caso a, a un directo o a una, a una producción a hacer remixes, por ejemplo, siempre lo siempre, siempre utilizo. Y, y luego, ¿por qué tengo todo esto diagramado así? Eh, bueno, un poco porque el espacio, como veis, es pequeño, el, mi estudio es una sala pequeña y, y tengo que intentar, bueno, optimizar, ¿no? Entonces tengo, intento, bueno, a mi manera, tener todo bastante optimizado a nivel de conexiones, a nivel de de, de, de las máquinas que utilizo para mí todo tiene un porqué en el estudio luego tengo otras máquinas más pequeñas el Synth este de UnoSynth tengo el, el virus Snow que... tener un virus creo que es fundamental en casi cualquier estudio porque tiene una paleta sonora impresionante la única pena que me da el virus o access es que bueno yo utilizo Mac siempre y no están optimizados para Mac. Lamentablemente, cada, conforme van pasando los años, los sistemas operativos van, quedando, eh, van avanzando los de Mac y van quedando como caducos, los obsoletos, los sistemas operativos de, de Access. Es una pena, pero bueno, de momento lo sigo conservando y utilizando mucho. Tengo el Lope 1 de Teenage Engineering, que es una marca sueca, que me encanta. Luego tengo una tt 303 que es una simulación analógica de, de la clásica 303 de Roland, esta es de una marca francesa que se llama Cyclone. Tengo un MoFo de Dave Smith eh, que me encanta, es muy divertido. Y eh, a nivel, ya pasando a la parte, bueno, a nivel de software como principal o no, utilizo Logic. Eh, utilicé Pro Tools durante un tiempo porque me había gente una BG una tarjeta me vino muy bien para aprender un poco Pro Tools, eh, pero yo siempre fui mucho más de, de Logic y eso es lo que utilizo, es lo que utilizo hasta ahora. Eh, luego, a nivel de conexiones, tengo todo conectado en una Moto 828 S y, y un Pre eh, Clare Focusrite, un Octopre, Pre, que lo tengo conectado a través de Ada con la, con la Moto. Eso me permite tener bueno, la moto tiene 18 entradas, tengo 8 extras con el ADAT y tengo un slot libre de 8 ADAT más si quiero incorporarlo en algún momento, pues también lo puedo incorporar. Bueno, pues ahora os enseñaré el proyecto de uno de mis últimos temas que acaba de salir por el sello Pad. Es un tema que salió a de junio así así. Bueno, para que veáis un poco, he utilizado casi todo lo que hay aquí, ahora bueno, os, os enseñaré en el proyecto exactamente qué cosas he utilizado, porque evidentemente no uso juego todo en, en todos los proyectos, eh, o por lo menos no en la parte, en la parte final. Yo suelo trabajar primero abro un proyecto que sería como el básico, donde tengo todo ya conectado un poco con la explicación que os hice más un momento, de esto, esto y tal, por USB, esto por audio y tal. Luego cuando tengo ya lo que para mí ya es el tema acabado, pues hago como una simplificación, grabo como, como si fuera una copia de ese proyecto y ahí me quito todo lo que ya eliminé, lo que he muteado y me dejo ya como el, el definitivo como para mezclar. ¿no? Entonces, ahora el que tengo abierto ahora es un tema que se llama Desire y bueno, os enseñaré el proyecto de Logic ya con... Este fue el definitivo que fue a, a, a luego, luego a Master. ¿no? Eh, este tema, eh, bueno, pues pongo solamente para que veáis un poco de qué va. Ya veis que es un tema como bastante movido y tal, que tiene un poco de energía. Esto comenzó, por ejemplo, con unos acordes. Cada vez que tengo un tema o que saco un tema, lo hago de una manera distinta. Hay veces que me inspiro más en un loop, hay veces que me pongo con la, con la batería esta electrónica, los pads, y hago, bueno, genero como un ritmo, un patrón, hay veces que es más con, la, con, con el analog rhythm, aunque luego tal vez acabo sustituyendo todos los sonidos que saco del analog rhythm y simplemente me quedo con lo que sería el, el, el patrón rítmico y nada más, a veces salen a partir de, de un bajo o una secuencia de o del innovation o del move, pero esta vez, por ejemplo, bueno, pues tenía en mente eh, una, una pequeña progresión de acordes, el otro mundo eran eh, la mi menor eh, y algo más, era como. Quería ser algo como medio como ambiente espacial. con un dos do sostenidos menor con la quinta disminuida vuelvo a la, y se me ocurrió hacerle como una pequeña melodía. De... hacia esto eh, en vez de hacerlo como no, que más bien le pongo un bajo entonces pues al principio me acuerdo que probé con un bajo así tipo así bueno, Y a partir de ahí, pues dije, bueno, con estas notas voy a darle un poco más de, de color. Le comencé a dar un poco de percusión. Esto es el resultado de cómo ha quedado, ¿no? Que es esto que les decía, ¿no? Esto que se, que se escucha no es más que el... Esto. Luego tiene una parte que es el subidor, el core, que ahí es donde utilizo más estos acordes que, que tenía ya en la mente. <risa> con la misma progresión que os enseñé hace un rato, o sea, el, el A, el menor, bueno, es inversión, luego hacemos el B, el B, el B, el A, es muy simple, no, es una pequeña progresión hasta un poco como, bueno, un poco cinemática, un poco ambient, y ya se invoca un, un poco en esto. Como he ido trabajando las distintas eh, capas, digamos, bueno, lo primero para mí en este tipo de temas, lo una de las cosas fundamentales es el, el kick, ¿no? el kick tiene que tener pegada, tiene que tener ese punchy, yo muchas veces para trabajar los kick lo que hago es darle como variedad dentro del propio kick, para esto lo hago con la velocidad, ¿no? o sea, esto es un kick que lo hice en su, en, utilizando la interfase de Machine, no tengo Machine pero tengo el software de Machine, que me parece bastante interesante y lo, lo, lo he compuesto, digamos, utilizando la grilla, toda la grid de Machine, cambiando la velocidad. Por eso hay esos pequeños sutiles cambios en el, en el y Luego, a nivel de Q, uh, en este caso, lo he trabajado con este plugin que me gusta mucho, que es el de WAPS, que es el, el CLA, el Creed Lorage, de la parte de drums. Este kick, por ejemplo, ahora os pondré como era sin el plugin, que era un kick mucho más estridente. Y ahora con el plugin... Queda como mucho más comprimidito todo, mucho más... Es que es verdad que bueno el primer golpe siempre entra a la compresión, pero pues eso es normal, os pasará también a vosotros, pero ya os digo que es un plugin que dice bastante. Para mí este tipo de tracks, el kick tiene bastante que ver. Luego de tener más o menos el kick, más o menos eh, fijado, lo que suelo hacer es bueno irle agregando todas las otras capas de, de percusión. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, hi-hats y luego la segunda parte importante de lo que es como el groove es eh, el bajo. En este caso, este bajo está sacado del del bass station y hace esto es un bajo muy simple tiene una pequeña colita de filtrado yo siempre intento darle como variedad tanto a los high hats como a los graves eso es, es un, un truquillo que os dejo porque en realidad si, si tú pones tan, eh, toda la percusión lineal que siempre haga lo mismo pues al final pues verás que el tema te queda lineal si tú le quieres dar como partes orgánicas pues para mí lo que más me funciona es darle como esa variedad a través de, eso, de pequeños filtraditos al bajo, eh, a veces también pequeños filtraditos a los hi-hats, eh, que lo puedes trabajar tanto en, en el hardware directamente como en el, a nivel de, del DAO. Y luego para, otra parte importante son las percusiones que las hago con el, con el nord este tipo de percusiones está está tocado directamente en el, en el normal ¿Qué sucede eh, es difícil encajar a tiempo entonces lo que hago es grabo por midi luego reproduzco el midi y, y grabo esa percusión con mis ajustes aunque no hago una cuantización completa para que no me quede muy, muy rígida sino que lo que hago es pues, un poquito de off ahí para que para que genere como un poco de carácter así orgánico y luego empiezo a trabajar todo lo que es la parte más de bases, eh, la parte de secuencias. Y ya luego nos vamos a la parte más melódica que es ahí donde entra a jugar un poco la como comentaba. La... Y así tenemos el tema un poquito más acabado. Luego a nivel de ecus, mezcla, etcétera, pues suelo trabajar cada una de las eh, instancias de pista, cada una de las pistas de una manera distinta eh, lo que suelo utilizar mucho es el este el fal filter porque permite modelar bastante bien la secu os diría que en cada una de las pistas siempre tengo el fal filter que esto me permite pues eh, bueno, visualizar bastante bien cuando una pista se pelea con otra a nivel de frecuencias, porque hay frecuencias que molestan de una pista a otra, ir recortando cosas que no, que no voy a utilizar y que lo, que lo único que pueden hacer es darle como suciedad a la mezcla. ¿no? La idea es que la mezcla sea lo más liberal posible, porque en este caso tengo una base. Pero veis que la tengo bastante recortada a, a nivel de graves, ¿por qué? Porque el grueso del sonido, me está sonando aquí alrededor de los 500, ¿no? entre 250 y un K, Entonces, eh, no me significa nada tener cosas por debajo de los, a los 180, 200 y empieza a bajar. Y aquí ya recorto de todo, porque es que ya no, no, no, me, no me hace ningún efecto. Al contrario, lo que hace es le quitará espacio para el TIC o para los otros instrumentos. Y con esto voy haciendo, voy haciendo mi mezcla. Este sería ya el proyecto final. Eh, y luego, ya os digo, confiar en las escuchas. Yo confío mucho en, el, en las escuchas y voy cambiando. Voy monitoreo con los ADAM, luego cambio a los cascos. Voy viendo si hay alguna frecuencia que en, un, eh, en los monitores no, no la logro percibir, pero sí en los cascos. Y, y, y en los cascos, como sé que a su vez tengo que poner eh, un poquito más de grave, pues ahí vuelvo a los monitores que me dan un poco, un poco la idea. Y muy importante también, sobre todo, a ver, a mí me viene genial porque tengo este, esta mesa que es como de estudio y que está todo como muy compacto y optimizado, el, el sweet spot este que le llaman, ¿no? el triángulo este quilatero y tú ponerte en el medio del vértice para, para poder escuchar, eh, bueno, es genial porque la verdad que Notas, notas bastante la, la diferencia, eso es un truco importante que sepáis controlar cuál es, cuál es vuestro sweet spot y, y eso creo que a mí, en mi caso, es más importante que tener la habitación eh, super súper tratada acústicamente porque es una habitación normal con sus con su reverb, con su eco, entonces con su eco natural, entonces sí que es verdad que con las trampas y esto se va atenuando un poco, pero, pero es necesario. Con lo cual, pues, eh, bueno, eso. Conocer el equipo es, es lo fundamental. Yo lo más que os puedo decir es eh, que encontréis una razón de por qué tenéis lo que tenéis. Eh, yo no soy de acumular equipos que no, que no estoy utilizando, siempre intento sacarle partido. Eh, y tener todo optimizado a nivel de conexiones, cables buenos que no hagan ruido. Y luego, bueno, utilizado unas escuchas en las cuales. Eh, os, podéis, os podáis fiar no. Ya digo, yo en mi caso llevo años con Adam no, no tengo intención de, de cambiar porque la verdad que me va muy bien y sí que en algún momento igual si puedo pues pillaré una un poquito más grande la 5 o alguna de estas pero, pero ya os digo que aunque tengáis un estudio pequeño con la 3 pues os pues irá muy bien y el es bueno ir, ir escuchando también es, es bueno también escuchar mucha música distinta en los eh, en los monitores y luego intentar reproducir esa misma música en otro equipo, o en el coche, o en la tele, o en la cadena o con los, con los altavoces, en los, los eh, cascos de, de, del iPhone, lo que queráis, un poco para ver cómo se comportan y con eso creo que podéis conseguir buenos, buenos resultados. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado este mini vídeo, un poco donde os enseño el estudio, las máquinas que tengo, cómo trabajo, cómo hago mis conexiones. Eh, si tenéis alguna duda, pues eh, dejadla en los comentarios que os responderemos eh, y bueno y no olvidéis suscribiros y daros eh, clic en la campanita para recibir eh, notificaciones. Así que bueno, pues deciros que, que ha sido un placer y, y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego.